Bueno, hoy día en el contexto de cambio climático, las ciencias meteorológicas, las ciencias atmosféricas, el clima, eh, se han sido, han sido sometido a un estrés mayor porque hoy día eh, la sociedad requiere de respuestas más rápidas, eh, más oportunas. Hoy día no solamente necesitamos saber y entender cuál, cómo es el proceso, qué lo causa, sino que también necesitamos saber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 Eh, prevenir o pronosticar y, y entregarle a las autoridades y a la población futuros escenarios para que puedan entregarle a la población medidas que permitan enfrentar de, ma de, me de mejor manera eh, estos, estos riesgos. Desde su labor académica, ¿cómo cree que se podría mejorar la educación y sensibilización respecto de la mitigación y adaptación al cambio climático?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 sin, sin causar miedo, sino que dándole e indica, eh, y explicándole que nosotros somos capaces de enfrentar esto ah, si nosotros colocamos de nuestra parte y adoptamos medidas hoy día. Ah, la idea no es asustar a los pequeños, sino que explicarles el problema y ver cómo ellos son parte de la solución. Le agradecemos a la Doctora en Ciencias, Mención Meteorología, Ana María Córdoba Leal por su participación en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS-13 Acción por el Clima desde otra arista. Y para ello, veremos la siguiente nota. Las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados han trabajado en diversos proyectos de ley que tienen por objetivo minimizar los efectos del cambio climático y lograr que las comunidades sean más resilientes ante los desastres naturales derivados de él. ¿Pero estos esfuerzos son suficientes para lograr las metas vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima? ¿Qué acciones se podrían realizar desde el Parlamento para que Chile sea más ambicioso en cuanto a sus contribuciones determinadas a nivel nacional? ¿Cómo el acceso de la ciudadanía a la información ambiental podría ayudar a cumplir con la meta de sensibilizar a las personas respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático? ¿Una nueva Constitución debería considerar o garantizar la participación de la ciudadanía en temas ambientales? Hoy lo analizaremos con el diputado Diego Ibáñez, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias diputado Diego Ibáñez por acompañarnos. Lo primero que me gustaría que analizara tiene que ver con la velocidad de respuesta para abordar el ODS-13. ¿Cree que Chile ha asumido la urgencia que requiere eh, para cumplir con el objetivo de la acción por el clima? A ver, creo que en general Chile ha avanzado de algún tiempo hasta hoy, pero todavía falta mucho en mayor voluntad política para poder eh, implementar políticas medioambientales que vayan al corazón de eh, la estructura de problemas. Hoy tenemos eh, una, un estrés hídrico que destaca a nivel mundial, eh, con conflictividad socioambiental también que destaca a nivel mundial, y eh, faltan regulaciones que son claves para poder eh, defender eh, los distintos ecosistemas y por supuesto también los ciclos hidrológicos, como por ejemplo la ley de glaciares, o como también un ordenamiento territorial que incorpore ya, no solamente de forma simbólica, sino de forma efectiva la opinión de las comunidades y de las propias identidades locales y también de los pueblos indígenas. Creo que se ha avanzado, pero falta eh, demasiado, y la urgencia que amerita hoy la crisis climática eh, nos hace sentir que necesitamos dar un salto y que tenemos que implementar políticas públicas que eh, lamentablemente hasta el día de hoy no sido, por ejemplo, normas de calidad ambiental, como por ejemplo adelantar el cierre de termoeléctricas, como por ejemplo, implementar efectivamente el convenio 169 de la OIT. En esa línea, ¿qué acciones se podrían realizar desde el Parlamento para que Chile sea más ambicioso en cuanto a sus contribuciones determinadas a nivel nacional? Eh, a ver, eh, creo que Chile ha señalado permanentemente que eh, sus contribuciones son las suficientes, que son ambiciosas. Pero yo creo que, por ejemplo, eh, por ley debiesen haber eh, mecanismos transparentes de reporte, de eh, verificación de las contribuciones determinadas a nivel nacional, eh, y que permita también, eh, esto, con estos antecedentes, poder construir planes eh, territorialmente bien distribuidos y con participación ciudadana. Creo que eh, hoy la ley marco de cambio climático sigue quedando en buenas intenciones, pero todavía falta mucho para que existan mecanismos concretos de aplicación de los principios que estarían en esta ley marco, que, insisto, también tienen que ver con otro tipo de eh, regulaciones, como la ley de uso de suelos a propósito de la expansión del monocultivo del bosque eh, como también, por ejemplo, mecanismos de fiscalización, que eso tiene que ver netamente también con presupuesto y con fortalecer los núcleos de profesionales que están en regiones conflictivas, como, por ejemplo, Valparaíso, que tiene solamente tres fiscalizadores medioambientales, y eh, actualizar una normativa que hoy aplica, para proyectos que eh, entran en vigencia desde cierto año en adelante, que es el año en el cual la ley 19.300 comienza a aplicar, eh, y que por tanto hay resoluciones de calificación ambiental que se fiscalizan, pero otras que desde el año 97 hacia atrás, o desde el año 94 también hacia atrás, no se están fiscalizando y que son, por ejemplo, las que están hoy eh, activas y productivas en la zona de sacrificio. Por tanto... Eh, todavía hay mucho eh, paño que cortar en materia legislativa y tenemos que, por supuesto, colocar todo nuestro esfuerzo político allí. Justamente a propósito del proyecto de ley marco del cambio climático, que vendría a agilizar o darle estructura al cumplimiento del ODS-13, ¿cuál es su opinión de él? ¿Le parece que cumple con las expectativas de la sociedad civil? A ver, eh, yo creo que eh, todavía hay mucho que avanzar en una ley marco que eh, esperemos que no se convierta solamente en una cáscara que esté finalmente vacía de política pública. Hoy tenemos eh, planes sectoriales de adaptación y de mitigación que muchas veces eh, no conversan entre sí. Hoy tenemos mecanismos para eh, intentar eh, disminuir la contaminación ambiental que todavía son diseñados eh, a nivel de divisiones administrativas, eh, que son ficticias y que no dan cuenta muchas veces de... Eh, ecosistemas que tienen eh, un territorio que va mucho más allá de las divisiones administrativas. Tenemos, eh, por ejemplo, eh, divisiones regionales de aplicación de ciertos instrumentos que en definitiva cruzan eh, distintas dimensiones de las cuencas de eh, los sistemas eh, de biodiversidad que eh, no responden necesariamente a un eh, diseño estratégico ambiental con eh, anclaje efectivo en eh, la vida de los ecosistemas. Tenemos el caso, por ejemplo, de los moyes, con Petorca, eh, con eh, Illapel, o eh, la zona, digamos, que es límite a la desertificación, está extremadamente fragmentada. Entonces, eh, siento que eh, la ley de marco climático, insisto, es una ley que tiene una buena intención, pero que lamentablemente va a carecer de garras efectivas para poder controlar hoy eh, la acción humana en desmedro del medio de el ecosistema. Bueno, dentro de las metas del ODS-13 se encuentra una que apunta a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la mitigación y adaptación del cambio climático. En ese plano, ¿cómo el acceso de la ciudadanía a la información ambiental podría ayudar a cumplir esa meta? A ver, eh, creo que hay una cuestión que, que va más allá de los planes medioambientales que tiene que ver con un principio de la democracia. Hoy no hay democracia posible si es que no hay... Eh, acceso eh, oportuno, eh, simétrico y eh, sustantivo a la información para tomar buenas decisiones. Y aquí quien toma las decisiones eh, no puede ser eh, un estamento eh, abstraído de las dinámicas sociales, culturales, económicas de eh, las distintas comunidades y territorios en un país tan largo como Chile, con tanta diversidad geográfica como Chile. Desde ahí que el acceso a la información es clave es clave para poder eh, dar un cimiento simétrico entre grandes proyectos de inversión y eh, la gente que habita en estos territorios. Y dar esa simetría implica también defender eh, determinadas formas de mirar los territorios que están muy cruzadas por biografías históricas que eh, se arrastran en Latinoamérica y no solamente en Chile. Creo que es de ahí que el acceso a la información hoy es clave para poder avanzar en eh, batallar contra la crisis climática y eh, lamentablemente Chile, eh, por la experiencia que hemos tenido, no solamente a nivel legislativo y de fiscalización, sino que también a nivel de desarrollo de las fuerzas sociales propias de los distintos territorios, es absolutamente insuficiente. Hoy no tenemos una defensoría ambiental robusta que permita colocar a disposición de las comunidades de defensas jurídicas bien informadas, hoy tenemos informaciones que eh, no, no, no, no están disponibles mediante transparencia eh, activa por parte de los órganos y las autoridades, seguimos teniendo... Eh información que es manejada exclusivamente por cuerpos asesores que al mismo tiempo han sido parte de la administración pública, como en los casos de eh, todos estos cuerpos asesores que diseñan las líneas de base que se postulan también al Servicio de Evaluación Ambiental y que son diseñados por profesionales que han sido parte también del aparato público. Entonces hay un, un, un aspecto que eh, es sustantivo de nuestra democracia, y que eh, implica un cambio también en la forma en la cual se van articulando los distintos poderes del Estado y también el ámbito administrativo obviamente tal del Estado, con el ámbito político y representativo del Estado. Cuando hoy tienes gente que es elegida a dedo por el presidente de la República para aprobar o desaprobar proyectos a nivel regional, creo que eso atenta justamente contra eh, la simetría que debe tener eh, el Estado en materia de, eh, de aprobación y diseño de proyectos y dejan de enmedro a quienes hoy eh, lamentablemente no tienen los recursos como para costearse buenas defensas y, por supuesto, una producción técnica acorde con las necesidades que imponen los mismos organismos públicos. Continuando justamente con esta idea del acceso a la información de la ciudadanía, usted representa a localidades que han sido denominadas zonas de sacrificio, ¿Cómo el acceso a mayor información ambiental de parte de la ciudadanía podría ayudar a mitigar los efectos de la contaminación a contribuir la resiliencia en estas llamadas zonas de sacrificio? Uno podría señalar que darle más información a la gente no necesariamente va a llevar a una menor contaminación. Porque la gente eh, solamente respondería a intereses económicos y no a otro tipo, digamos, de aspectos que mejoren su eh, buen vivir. Eso creo que es falso, eh, y tiene que ver con una visión del de propio ser humano y su relación con el territorio. Eh, particularmente en zonas como Valparaíso Cordillera y dentro de un contexto latinoamericano, hay un eh, arraigambre muy fuerte de la gente con la Tierra, con su entorno, porque hay una biografía que viene de justamente el aprovechamiento sano de eh, los bienes comunes que da la tierra para poder levantar familia y vivir de una manera digna. Esa biografía y ese sentimiento eh, no es solamente depositaria de aspectos económicos, de utilidades y de querer ganar más por sobre eh, el otro. Hoy, lamentablemente, se ha eh, pri privilegiado una visión economicista de las relaciones sociales entre las comunidades y los territorios que, eh, para ser eh, honesto, en base a la experiencia que hemos tenido como, como diputación, eh, es todo lo contrario. Hoy hay comunidades que justamente entienden que la felicidad social no solamente tiene que ver con los ingresos económicos, sino con también los determinantes sociales que producen malestar. Y uno de esos es la contaminación, que hoy viola derechos humanos de niños y niñas, y que a la larga sale mucho más caro al Estado. Entonces, incluso en materia de eficiencia de gasto, eh, resulta eh, mucho más atractivo eh, proteger los ecosistemas, la biodiversidad, y por supuesto también el principio a vivir eh, sin contaminación. Y las comunidades hoy que han sido azotadas por este crecimiento económico, ni siquiera han eh, recibido un acceso equitativo, a los beneficios que da ese crecimiento económico, por tanto, con mayor razón, entienden que también parte y gran fuente de su felicidad viene aparejado de condiciones que les permitan vivir libremente en su entorno, eh, con sus ríos históricos, con sus eh, áreas verdes, con sus cerros, eh, sin eh, estar sometidos permanentemente a una restricción por parte del de mundo empresarial y privado. Eh, hemos tenido experiencias muy dolorosas, de niños con metales pesados en la sangre, de eh, crianceros que han terminado con suicidios producto del de, eh, el cambio climático y por supuesto el saqueo del agua en este caso. Hemos visto cómo eh, vecinas han tenido que soportar eh, problemas de salud mental producto de los malos olores en las cuencas del de río Aconcagua. Por tanto, aquí hay varios antecedentes que eh, al menos nos da a entender que vivir sin contaminación produce fe más felicidad social. De hecho, eh, hay varias evidencias de naciones que relaciones directamente eh, el acceso a áreas verdes con la felicidad social. Y creo que allí es donde tenemos que apuntar para, para cualquier tipo de visión eh, de avance, de desarrollo y, y de crecimiento económico que tenga Chile en el futuro. Muchas gracias, Muchas le agradecemos gracias. la presencia gracias. en la Agenda 2030 del Diputado Diego Ibáñez, quien es integrante es de Ibañez. la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y los dejamos invitadas e invitados a seguir conversando en un próximo capítulo sobre los desafíos que nos depara la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta pronto.